El Jeffrey se suma a la ola de hombres que utilizan falda. El Jeffrey, el merenguero del Jeffrey, eh, se sumó a la ola de los hombres que han decidido utilizar las faldas en su vestuario como una forma de adaptarse a los nuevos tiempos. Así lo dejó saber el intérprete, quien aclaró que al utilizar una falda, trató de hacer cosas diferentes ya que le gusta agradar a sus fanáticos, dar un buen espectáculo sin faltarle a los valores morales y éticos. Expresó que la falda de los hombres es propia de la cultura de Escocia, y es cierto, al que le agregaría su look y que solo busca ser original y vanguardista. Dijo que ha manejado una carrera impecable y de respeto, y que respeta todas las críticas positivas y al final, o negativas, al final del camino. Solo quiere y sabe dónde va. Las críticas negativas no le molestan, al contrario, le dan fuerzas para seguir adelante sobre sus hombros, dice el artista. Eh, sobre sus hombros dice está levantar su mus la música que tantas personas reniegan de sus raíces aseguró que todos los logros que ha conseguido a lo largo de su carrera es porque siempre se atreve y le exhortó a, lo, a la gente a que se atrevan a hacer cambios en su vida siempre y cuando no pongan en juego su moral los buenos valores la dominicanidad ni sus principios dice el jeffrey mi tierra de tiene palmeras porque tú Teñor que sabes Rosario, de falda, tú que sabes de falda. Señor Rosario se ponía falda, tú ves. Sí. Pero iba con el estilo como rockera, como una falda galántico, de cuero. Muy Pero esa se ve súper girly, y súper pink súper fresita. <risa> y no estamos en Escocia tampoco. Tú me entiendes. En Escocia, yo sí la he visto. Y es... Eh, el click se roja. llama. Ajá. Es Kier, como un tipo de revés, así, Kier. ¿verdad? Entonces, ella como cultura de Escocia, no... De República Dominicana. Y si tú te vas a poner, ponte al tipo de tu señor Rosales. Pero un flow. Si tu flow fuera rockero. Pero esa falda se la pone a una muchachita. Para en pero hay un video para yo verlo. ahí como bailando. Un video. Vamos a ver el video, señores. No, sin audio. El problema siempre pongo la cara. La vida me enseñó que el que te apuntar, no dispara. Pero más oscuro tu camino. Dios siempre la plana. Vengo de donde la palabra. Ya tú sabes que lo que es tu Catalino 24-7. Aquí extremo, extremo en mi casa, en mi casa, primero, o sea, no es que uno no estábamos que no, no, no, ni no, nada, no, nada no, pero no, que contra No, no, a Jeffrey, a, no, no, no, al Jeffrey que se vaya de ahí con su loquera, que aquí nadie va a adaptar eso, eso flow <risa> dica, porque venga, dica, porque hay una cosa moda, dica, que hay que adaptarnos los tiempos. Estos tiempos no son para y ponerse eso, dica, esto no de eso, a Escocia. No. A Escocia lo dejamos con su cultura. Ellos que se pongan su falla, La cultura de nosotros. No señores. Se señores. La cultura de nosotros va a ponernos ta, ta, tapa vaina, tapa rabo y nos ya de, eso. De, nosotros, eh, nosotros, es deberíamos, nosotros deberíamos usar bermudas y pantalones cortos. Mira, mira. opinión. y que mira, mira, en pantalones y en jean, Porque mira. queremos que nos... Mi opinión sobre el caso de. De este muchacho, de este señor, que tiene 200 años. ¡El Jeffrey! El que quiere el primer muchachito es Jeffrey. Y Dica rapeando. Que sí. ponga Dica, en su puesto, video rapeando, <risa> ponga su Jeffrey poeta. debe ponerse, porque el difunto Johnny Ventura nunca se ha puesto una falda. Nunca se puso una falda. No, que no era su estilo, claro. ¿No entiendes? Ninguno de eh, más loco, Silvio Mora. Es eh, verdad, eh, y nunca se, se ha puesto una falda. Entonces, esto es para llamar la atención. Esto es un nivel ridículo. va bien que usted es un artista, pero. Ahora, si usted saca un tema que tiene que ver con la falda, más o menos. Exacto. Ah, no, el, el tema va con eso, el video, usted lo hizo la con una chencha, falda. La exactamente. Y usted va a un programa y se pone la falda. Exacto. Exacto. Se le pasa. Pero no de la nada que usted venga a ponerse una falda porque sí, para llamar la atención. No le luce, no le luce. Oh. Jeff. Tiene, no le luce, queda en ridículo. Ahora, me explico, si él ha sacado un... Un video, una canción, la falda tiene candela, uh -huh. como la falda que mueve, la falda, la, la falda vainilla. tiene su dolor, espérate, la, de la falda, la falda de la libertad, la falda, entonces, usted puede venir, entonces va a un programa y usted se pone su falda, exacto porque usted está promocionando el tema de la falda. Hay una llamada, hay una llamada. Señores, buenas. Hola. Hola. Hola buenas tardes. ¿cómo, ¿Cómo está mis amores estamos bien, bien. y usted eh, no es no es que él sea viejo que porque él, él es un artista pero él, eh, ha hecho algo muy ridículo y que por eso ese vestido <risa> y rosado <risa> no. entonces la la muchacha ha visto no, que, que, que, que, se, que se ponga su puesto no porque él es un artista lo que es que no hay que dejar esa ridiculeza pone ponerse vestido, porque es una mujer. No, no, que no, o sea. que no hay una razón. Es que, que no hay razón. Mi corazón sí. no hay una razón para ir ponérsela. Porque si es que hace un tema, un video, entonces con ese, con ese concepto va a la televisión, todo el mundo sabe, ah, sí, Jeffrey, que canta la falda? Sí, y se la pone, está bien, pero a, de la nada, de que salió ¡ah! Te voy a dar un dato. Tú sabes que Bad Bunny usó una falda. La primera vez que usa una falda, te voy a decir por qué fue. En Puerto Rico asesinaron a un homosexual. Que era, que, era, que lo abusaban de él, le daban golpes por, uh -huh. por, por, porque era homosexual y ahí lo encontraron muerto. Entonces, va en protesta, no recuerdo cómo se llamaba sí. ese homosexual, en, en protesta salió en vivo, cantaron en una canción que le dedicó, le dedicó un, un concierto en, en, el, en el show de Jimmy Fallon y salió sí, con la falda. Sí. ¿Tú me entiendes? O sea, que todos somos una razón fulano de ser. O sea, y tenemos derecho uh -huh. a usar falda. Y él lo hizo fue por, por, por una... Cómo se dice, una, una causa. causa por una, una causa. causa. Él salió con falda porque esa persona que asesinaron era homosexual y usaba falda, pero era un hombre, ¿tú me entiendes? Y lo encontraron muerto. Entonces por eso fue que Bas de ahí para allá empezó, uh -huh. eh, eh, salió en falda, mucha gente. Uh, Uso, usó, empezó a usar esa moda porque lo usó. Claro. Pero él lo hizo, fue por una causa. ¿Tú me entiendes? No, y como dicen esto, que depende de la temática. El mismo y la canción de Yo, Perreo, Sola, es como si fuera una mujer. Y en el video se vistió de mujer porque mm -hmm. está hablando de eso. La mujer es. Tú sabes. Okay, claro. exact, exactamente. Entonces se ve que la temática, y está bien, de que sale, incluso salió tanto mujer como hombre, de las dos partes, que una parte también hicieron pues doble cámara tipo en las películas donde estaba yo de hombre y también de mujer pero que la canción lo decía ese era el tema sí. de la canción como hay muchísimas también creo que hubo una de cuando lo te que que también era algo así y también yo se disfrazaron de mujer por igual pero eran por la temática y lo que querían dejar que era chelsea pero no por mi carita y no por una falda esa es la vanguardia de ahora todo nadie se va a poner esa falda mi hermano <risa> ningún hombre va a ser que No, vanguardia de que ponerse la vida, vida. para usar falda en los hombres tienen que seguirse unos códigos muy específicos y, o sea, de cómo y de cuándo usar una falda de los hombres, por ejemplo, en Escocia eh, sería, o sea, yo voy a Escocia y si ellos no y si ellos me invitan a un sitio que donde eh, eh, un, un evento donde se usa, utiliza el kilt, que es la falda, el kilt, perdón, que es la falda escocesa, si yo digo que no ya eso es un problema, o sea, tú le estarías faltando el respeto. Yo no tendría problema si yo voy para allá un, un día en el futuro. Pero hay códigos para utilizar la falda. O sea, la falda no es algo de que, que es solo de las mujeres. Claro, que ellas la utilicen ahora, mayoritariamente es otra cosa, pero no es algo exclusivo de las mujeres. Entonces aquí, el Jeff que quiso, no sé de seguro, imitar lo que hizo Kiko el Crazy, que eh, publicó una foto que eh, usando una falda. Hello, buena, que tenemos una llamada. Hello. buena Exilia Pepín, aquí votado con ustedes. Exilia, eh, pues eh, saludo, un saludo, Oye, eso no le luce a Jeffrey. No le luce, ¿verdad? No, así comenzó otoño y nadie menciona a otoño. Eh, Esas... Eso no, eso no va. <risa> no, no va esa falda rosada, no, doña, ¿eh? No, no. Un Muy saludo bien. a nuestra gente de Exilia Pepín, que siempre okay. están activos. <risa> Por ahí pueden comunicarse con nosotros al 809-725-0505. Le gusta a usted, le queda bien esa falda. Al Jeffrey. Al Jeffrey, con 80 años. 80 años. Saludo a, a Foca Pimentel, Sony Activo, en el Live del Pueblo. Saludo claro, a la amigo. gente del Live del Pueblo. Saludo a Villalona, saludando a la gente del Live del Pueblo Activo. Para mí, yo te dije ya, para mí no le, no le luce porque él ya como que está pasadito de moda eso de que con falda usted tiene está bien que usted haga un tema como como yo decía uh -huh. y usted lleve eso a la televisión pero usted sí. no ha hecho un tema de la falda y se parece a la muchacha la de, <risa> <risa> <Ay. Ay>, <risa> de Lazy Town a Estefani de Lazy Town yo bueno, y, rato, y, esa rato, y esa vaina rosa. Bueno, me tí. parece me de, de, de No, que este hombre tiene que ponerse en su puesto y dejar de que rapeando, eso no es su cultura. Rapeando no, con no. el flow de, <risa> no, bebé, bebé, de que, no, de que, de que, de que un hombre merenguero. La pantera rosa. No, pero, pero esa combinación está fatal, o sea, de Be, rosado. No no este con no, rosado no. con ese azul fuerte, No. Que la, la no, no, no. El Jeffrey tiene que pero ponerse un supuesto, okay, Pero un no rosado. Pero un rosado. Porque ahora todos los hombres se la pintan. La suya. Pero un rosado. No, no, no, no, no. Es, todos los hombres no. La mayoría. No, no, usted, no, no, usted, ya, no, usted algún, equivocó. Menciona a quién, menciona a quién se pinta I la soña aquí. Fuck. No, aquí no. Yo no, conozco, pero, pero yo no voy a quemar. No, no, pero ¿quién? No. No, pero mira, ese rosado pues son, es chillón. Es... Ese rosado, oye, me está pasando. No, no fatal. Pinta la Oye, suyo. una mujer no, no se pone no, ese rosado. Ese rosado sí, solo, eso, solo pone una que, mujer. Que, que, que todos los hombres se pintan las uñas. Algunos. Pero aquí no hay que se la pintan porque aquí porque adentro. Porque, no, aquí no. Por ejemplo, el que ya vi que empezó a pintarse la de artista fue Baboni y que después le siguió oye, J.Balvin así muchos El primero se la que se pintaba las uñas era Malafe, Fe. Mala Fe, la vaca. Me encanta la vaca. Se pintaba, la de sí. de se pintaba la señora después. Después yo. pero aquí, no. Usted dijo aquí que aquí no. se pintaba No, yo la dije señora. aquí. Eh, yo saque dije la aquí. mano, Caso <risa> debe. Usted es eh, más. No, ¿Sabe? yo no dije aquí. Yo no dije Usted, aquí. Usted es como más delicado. Enseña la mano a ver. <risa> Ah, ok. Yo no dije aquí. Sí, como un hombre, ¿eh? pero ahí venía así, era, vez No, me estoy en, en, en el relajo de que pintando No, no ya te miró a ti, te encuentras, si sí, esos jueguitos no, de ella, sabe. ella te pinta las uñas a ti. No. Muchacho, no te equivoques. <risa> <risa> no, no, deja que te pinte las uñas. Pero me la tiene que observar si para aprender ayer en la casa, pero tiene que de una vez, de que termine de aprender, coger una vaina de ese y quitarmelo <risa> Ya sabes. Y no grabáis tampoco. No te puede hacer un boomer ni un video. No, eh, no nada de eso ¿Y, ¿Y por qué? qué para recuerdo. No. Para hacer un video de Este puede hacer un recuerdo. Este puede hacer. Este. <risa> si va a pintarme a la casa, yo lo pienso para que lo guarde. Bueno.